Antes que nada, con darles saludos a la comunidad de High en general, a las comunidades de LMAX, a COLEPS, a la comunidad de Mundo Virtual. Ya en el video anterior se explicó cómo utilizar la librería LIL. Ahora vamos a explicar cómo hacer contribuciones y subir fotografías a la librería LIL. Recuérdense que cada vez que nosotros subimos nuestras fotografías y que utilizan una de nuestras fotografías, nos van a dar... El 2% o por lo menos se pide que nos den el 2% de la ganancia de la persona que realiza el post por la utilización de nuestra fotografía. Ahora bien, ¿cómo nosotros subimos el post? Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es venirnos acá y una vez que nos vengamos acá, tenemos que leer esta parte que está acá que son las reglas porque es importante leer las reglas yo hice una primera contribución y me salté esta regla de no enviar fotos con personas reconocibles y por supuesto no me aceptaron las imágenes aunque había mandado cuatro imágenes que podían pasar no me aceptaron las imágenes porque todo estaba dentro de un solo post entonces es importante leer estas reglas yo en un principio no las había leído porque había conseguido el post en inglés. Ahora conseguí este post de M. Ballesteros y acá están las reglas en español. Vamos a leerlas un momentico, es sumamente rápido. Al enviar una fotografía o imagen u obra de arte a la biblioteca de imágenes de Mac entre paréntesis y LIL, usted acepta las siguientes condiciones. Cualquier fotografía, imagen u obra de arte que envía LIL debe haber sido tomada o creada por usted y ser de su exclusiva propiedad. Al enviar una fotografía, imagen u obra de arte al LIT, usted declara estar de acuerdo en que su fotografía, imagen u obra de arte pasa a ser de dominio público y que puede ser copiada, modificada y distribuida por cualquier persona, incluso con fines comerciales, sin necesidad de obtener más premios o referencias. En caso de duda, consulte la normativa de su país para saber si una fotografía, imagen u obra de arte puede utilizarse comercialmente sin atribuciones o no. No envíe fotografías, imágenes u obras de arte que sean de NSFW, que es contenido para adultos. Tampoco se aceptan fotografías e imágenes u obras de arte con representaciones religiosas o políticas. No envíe fotografías, imágenes u obras de arte con personas reconocibles. No envíe fotografías, imágenes u obras de arte con marcas o logotipos reconocibles. No envíe fotografías, imágenes u obras de arte que representen objetos que no puedan verse desde suelo público. Por ejemplo, esculturas situadas en zonas privadas. Obras de arte, de instalaciones no permanentes, objetos de museo, fotografías del interior de lugares y edificios no públicos. ¿Por qué? Porque si están en un lugar privado posiblemente digan que eso le pertenece a ese lugar y pueda causar problemas a las personas de la librería, por lo tanto no nos los van a permitir. Ok, ¿cómo hacemos nosotros para poder subir estas imágenes? A nuestra librería. Lo primero que tenemos que hacer es copiar este código que está acá. Copiamos el código, nos venimos al post que vamos a hacer, agarramos y colocamos el código acá y vamos a ver que aquí están las fotos. Yo tengo las fotos que voy a colocar en el escritorio, aquí donde dice colaboración. Le voy a poner primero esta fotografía que está acá. Agarro y la coloco y esperamos a que suba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a colocar acá la imagen para que quede aquí. Yo voy a agarrar y voy a copiar este contenido que está acá. Lo voy a cortar. Me voy a venir a esta parte de abajo que dice imagen. Le voy a dar entre las comillas hasta estas comillas que dice JPG. Le voy a dar aquí y le voy a dar a pegar. y aquí me va a aparecer mi imagen. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar mi título. Entonces, ¿cuál es mi título? río Orinoco Pescador. Acá yo puedo poner las etiquetas. En las etiquetas yo puedo poner, este lo voy a agarrar y donde dice sí, que es mar, voy a poner river, que es río. El BOA te lo voy a dejar tal cual. Si tengo alguna duda con una palabra, por lo menos quiero poner pescador, acá lo puse. Este es el traductor de Yandex, que es muy bueno. Agarro, me vengo, copio y pongo acá en inglés, le voy a dar coma y entonces pongo acá, Orinoco, River, Orinoco. Acá lo pongo en español, pongo río, bote, río, Orinoco. Así se colocan las fotografías. Yo voy a agarrar y voy a colocar el resto de las fotografías que voy a enviar para continuar con el segundo paso. Ya regreso. Ya se subieron todas las fotos al post, es este post que está acá. Fíjense que ya están todas las fotos colocadas. Coloqué el texto y yo había cometido un error. Y este pues yo lo publiqué. Y el error que había cometido es que yo acá no había puesto de primero LIL. Y eh, Chaka, que es el, uno de los administradores de LMAT College me escribió diciéndome que debía de colocar el título con la etiqueta o con el nombre LIL de primero. Y me puso este ejemplo, LIL dos puntos colaboración. Esto se hace para lo siguiente. La comunidad trabaja con un bot y el bot reconoce este tipo de posts que se hacen de colaboración cuando se coloca la palabra LIL y se los envía a ellos para que ellos puedan revisar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos el post ya realizado, es colocar nuestro título y en el título siempre colocar LIL dos puntos antes del título, colaboración de la comunidad. Una vez que nosotros tenemos ya todo esto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a venir a avanzados. En avanzados vamos a colocar a LMAT y le vamos a poner el 20%. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a colocar Mac y vamos a colocar aquí 20%. Le vamos a dar al signo más y le vamos a dar a completado. Una vez que nosotros tenemos ya nuestro Post completo, ¿de acuerdo? Y tenemos a nuestra persona establecida como beneficiario, que en este caso es el EMAS A le damos a previsualizar. Vemos el post, estamos totalmente de acuerdo. Y en mi caso, yo le voy a dar actualizar al borrador. ¿Qué hacemos nosotros después de esto? Publicar. ¿Por qué se le da el 20%? Y esto sí lo quiero explicar bien. A Elemat se les da este 20% que nosotros colocamos como colaborador porque todos los premios que da LMAT a Colette se nutren de ese 20%. Es decir, cuando nosotros le damos el 20%, ellos no solamente, sus curadores, votan nuestro post, sino que la ganancia que genera el post va a ir a la cartera de la comunidad donde posteriormente se van a repartir en los premios de LMAT a Colet. Fíjense que yo acá tuve el voto de la comunidad, el post ya ganó 2.91. De este 2.91, cuando me toque la ganancia, de ahí se va a tomar el 2% que va para Elemas Acoleps. Bueno, así es como nosotros publicamos las fotos dentro de lo que es la comunidad de Elemas Acoleps y fortalecemos no solamente la librería, si nos hay y a nuestra comunidad. Cualquier duda, por favor, la dejan dentro de los comentarios y con gusto se las responderé. Feliz tarde. Mis mejores deseos para todos.